Pensando la cosa en, eh, desde el fin del mundo, como corresponde, eh, y esta vez con, con Diego Tatian, con Adrián Ganchi, con dos eh, eh, amigos, compañeros de ruta, este, editores editados, todo eso y algunas cosas más, eh, para, para pensar en torno a, a dos palabritas disidencia y resistencia, que al mismo tiempo suponen dos gestos complejos, ¿no? porque el resistente la disidente se tienen que tomar también a sí mismos, ¿no? eh, como objeto de esa resistencia y disidencia, y, y partimos ya entonces de una disposición que puede ser paradojal, que puede ser compleja, y que eh, por lo pronto quería como plantear tres disparadores. Digamos. La, uno las relaciones temporales de, de estas dos palabras de las cuales también vamos a conversar un poco si, si es posible y si es que lo vemos pertinente eh, de sus vecindades y sus especificidades ¿no? porque pareciera que por momentos son la misma palabra y por momentos hay este, matices que vale la pena también señalar entonces por un lado la temporalidad ¿no? la cuestión del presente y la inactualidad eh, ¿Quiénes son los contemporáneos? La pregunta por los contemporáneos y la necesidad de la construcción de una memoria, como, como problemas que son del orden de una pregunta por lo temporal. O, como dice Diego en uno de sus libros, pensar en una temporalidad plural, ¿no? Que podría decirse una coexistencia de registros este, y una coexistencia de tiempos. Eh, por otro lugar, disidencia y resistencia en relación a la búsqueda de un lugar de enunciación en el corazón de una incomodidad. ¿no? Eh, en el sentido, casi diría, etimológico de la palabra, de, de no encontrar la medida ¿no? en, con y contra las cosas. Es decir, y, y la búsqueda de un lugar de enunciación que barre, por lo que he leído, este, el problema de la derrota, y la noción de derrotero como, eh, como eh, bueno, una deriva temporal eh, desafiante entre el desvío y la adaptación. Eh, el problema del fracaso como un punto de partida cuyo riesgo puede ser una inocencia al límite de la inacción política, pero que al mismo tiempo lo vemos como un punto de partida este, con un potencial refractario digamos, a lo que domina, a lo que destina, que también nos parece que puede desembocar en figuras vitales de borde que pueden ser interesantes, y el derrotero también en su relación con la pérdida, con la capacidad de dejar de sostener, o la capacidad de dejar atrás lo que solo pesa. Y el último, el problema del sujeto, o de un existente político más amplio, si no queremos llamarlo sujeto, o también si queremos polemizar con la noción de sujeto en nuestras condiciones históricas, eh, ¿El resistente es siempre autoconsciente? ¿En qué medida incorpora el gesto o el acto de resistencia eh, el azar y eh, lo inconsciente? ¿El disidente siempre se queda solo? ¿En qué medida incorpora la disidencia una voluntad de alianza, una voluntad de comunidad? Eh, o al mismo tiempo la capacidad de atravesar un desierto solitario, digamos, ¿no? Son todas figuras, de alguna manera, por ahí de manera desordenada, lo, lo, lo disparo, eh, a la mesa para que estas dos palabritas, digamos, vayan este, como, bueno, adquiriendo algunas formas posibles. Este, así que bueno, yo paso a hacerme un mate y les dejo la palabra en el Adrián, turno que gusten. Eh, ¿Cómo haces María? bien? la verdad? Ah, bueno, bueno. Bueno, Entonces, no, lo que pasa es que la presentación de Ariel es inmensa, me parece que tiene cantidad de puntas. No, te decía que en la cuestión del tiempo, en la acción política en general, pero en las naciones políticas que se inscriben, hay todo un elenco de palabras, de las cuales hemos cogido dos, ¿no? Resistencia, disidencia, me parece que es muy importante, ¿no? eh, En ese aspecto, la interlocución con el pasado, eh, es fundamental mm, en, lo, en la incomodidad con el presente. Yo creo que ha habido una, eh, me parece, una, una ruptura, un desplome de la, del futuro como aquello que marcaba de alguna manera la temporalidad de la acción política, así que ahí hay una dimensión de fracaso que es importantísima, y hay un giro lo que llamaría la cultura de la revolución, que ponía el absoluto en el futuro, a una cultura de la memoria, de alguna manera pone el, eh, el absoluto en la destrucción eh, acontecida, ¿no? Y, pero que de alguna manera es promueve significados e interpene el presente y e el futuro también, ¿no? Ahí hay una... Creo, creo que, por ejemplo, si no recuerdo mal, hay una frase de la introducción de las partes de dialéctica y la donde Adorno dice que no se trata de conservar el pasado, sino de conservar las esperanzas, no realizadas del pasado. Eso me gusta, de alguna manera, esa pieza esa teórica y militante y política en relación a las esperanzas no realizadas o a los fracasos del pasado. ¿no? Reemprender una y otra vez, en condiciones diferentes, aquello que en su momento no pudo prosperar, aquello que quedó desvanecido. Y me parece que esto es una dimensión fundamental de la, de la memoria, de la dimensión política de la memoria. Así que, que, no, que no se pierda aquello que fue. Eh, esa temporalidad eh, para no ser reducidos y confinados a un puro, a la barbarie del presente, porque a su vez hay, me parece, un progresismo reaccionario, tecnocrático y reaccionario, que de alguna manera acusa de conservadores a las personas que de alguna manera. Eh, establecen este, di este diálogo y tienen una temporalidad compleja, y tiene una actitud de memoria para evitar que se pierda eh, aquello que ha sido un brote eh, emancipatorio en el pasado. ¿no? Entonces, lo hemos visto muy claramente en el, en el gobierno anterior, pero me parece que atraviesa transversalmente eh, todo un, un imaginario progresista, por decir así, y eh, a, a lo cual contraponer tal vez, o puede ser un gesto de disidencia, un, lo que yo llamaría un conservacionismo emancipatorio, que no deja perder precisamente las esperanzas eh, del pasado, y las pone a trabajar nuevamente para evitar que haya una, una, una clausura del presente en sí mismo, y que de alguna manera ese progresismo reaccionario lo que hace es simplemente reproducir las condiciones de existencia tal y como existen, o producir una, una reproducción amplia de lo mismo, evitando que haya novedad. La condición de posibilidad para que haya novedad es esa interlocución con las esperanzas y con las expectativas no realizadas en el pasado. parece que ahí, bueno, eso es, es brote, a su vez, con lo que eh, la la, la regla de oro del de historiador positivista y de los positivistas en general, no cometer anacronismo, es decir, no pensar nuestro presente con categorías del pasado y no pensar el pasado con categorías del presente. A mí me parece que el anacronismo como figura política lo que hace es permitir la introducción del pasado en el presente y también del presente en el pasado, porque no hay una cosa que sea el pasado, sino que está siempre vivo y esa vida, eh, de alguna manera, eh, se produce o tiene intensidades al calor, de nuestro presente. ¿no? Entonces, es como si fuera una dimensión única, el tiempo, y salir de la, eh, del hábito de creer que el pasado es cosa del pasado. El pasado no es, no es cosa del pasado, estamos acechados permanentemente por él. Si no hacemos algo con el pasado, el pasado hace algo con nosotros. Bueno, esto me parece que es fundamental y que irriga y, y la acción política eh, de una especialidad, por lo demás, es muy importante. Cuando está en el lenguaje, ¿no? Cuando decimos, como se decía, la sangre derramada no será negociada, eh, me parece que, ah, ¿qué quiere decir eso? Que hay los muertos trabajando permanentemente sobre el imaginario militante de los vivos. ¿no? Por supuesto, eh, esto no quiere decir ser confinado en el terreno de la muerte, sino hacer una alianza temporal para producir una marca y empresa. Hay una complejidad que muy, me parece que es muy importante eh, advertir y es muy importante descifrar, desempeñar, para dotar de, de potencia a las acciones políticas eh, y además para sentirse menos solo en una situación de adversidad. ¿no? Si uno toma un poco la historia, hay compañeros y compañeras en la historia que han vivido situaciones que dotan de una sabiduría de la adversidad. Al momento presente. Entonces, esa manera de romper, digamos, la, la, la memoria es una manera de romper la soledad. Sabes, Diego, eh, antes de dejar la palabra a Adrián, mientras decías eso, justo tenía esto, claramente no está preparado, pero lo tenía por otros motivos, una, una edición original del periódico de la CGT de los argentinos, ¿no? con esta característica contratapa donde donde aparece esa frase, digamos, ¿no? donde, donde aparece la idea, bueno, de la no se ve muy bien, la sangre derramada, bueno, no sé. Este, inmediatamente cuando lo, lo mencionaste me, me, fui, me fui en esa dirección porque, de algún modo, esta invitación que haces a eh, activar, digamos, lo acontecimental que pudo, ¿no? lo, lo que se abrió como posible en un tiempo histórico para dialogar con eso y para, eh, de algún modo, eh, poder hacer una experiencia de otra cosa ya, digamos, sí, sí. ¿no? Este, me parece que es central, me parece que es fundamental, en, una, en un tiempo pandémico donde solo se habla del futuro, Así curiosamente. Sí. No. No, yo más Ariel, yo, sí. y, yo creo que lo que yo estaba tratando de decir no tiene nada que ver con una repetición. ¿no? ¿Cómo, repetición cómo? No tiene nada que ver con una repetición. Claro, claro. Mi pasión es precisamente la fidelidad a esos exacto. momentos de acontecimiento del pasado, eh, es otra cosa, es la invención, no la repetición, la repetición es la malversación de eso, y un trabajo de la muerte finalmente, ¿no? La, la historia. Entonces me parece que la pregunta qué hacer con esas, con esperanzas no realizadas del pasado, significa inspirarse por ellas, es hacer otra cosa y no repetir, justamente. Completamente, lo, es, es muy claro en el, el, todo el pasaje que le dedicas al cordobazo en, el, en lo que cae, en una de los últimos, las últimas cosas que te leí, en ese sentido lo que, lo que dijiste recién. Eh, bueno, compañero, amigo. No Comparto comparto con, eh, comparto con el planteo de Diego de esas tres, esas por lo menos esas tres dimensiones que, conceptuales que él plantea mantener siempre la relación de resistencia en relación a la prudencia, la relación de resistencia en relación a una memoria en particular anacrónica que permita ese doble movimiento del, del, del presente en el pasado y al mismo tiempo de un pasado que pueda renovarse como transformación hacia el porvenir. Y comparto esta cuestión de que lo que está enhebrando esas relaciones es la idea de una potencia temporal, de una potencia que es sinónimo de resistir y que es una dimensión de la duración temporal. En ese sentido, pensaría que si resistir es sinónimo de potencia, conservando esa idea de prudencia, la pensaría como renovación, como condición positiva y como condición de producción a, a la idea de la resistencia temporal. Es decir, que supone una historia material, sin lugar a dudas, un debate con instituciones que tienen una memoria, con leyes que tienen una memoria, con luchas que tienen una memoria y con construcción de formas de vida que tienen una memoria, sin las cuales no sería posible hablar de ninguna resistencia como dimensión conceptual como de dimensión afectiva, como dimensión productiva de la subjetividad, para usar esa otra palabra que pusiste en juego. Entonces, comparto, comparto esta idea eh, que plantea Diego, y, y creo que si uno tendría que hacer el esfuerzo de, de pensar conceptualmente la idea de resistencia, eh, como cualquier concepto que uno quisiera construir o, o, o armar de algún modo, me parece que tiene componentes muy poderosos. Si lo pienso desde la producción de subjetividad, el que resiste en relación a la memoria, en relación a la historia o en relación al tiempo, las más de las veces prefiere no hacer algunas cosas y prefiere hacer otras. Es decir, que hay una condición del preferir que esté en juego en el carácter del resistir. Pero también cuando prefiere, es inseparable el preferir hacer de no hacer la condición de liberar algo, y ese algo que libera está siempre ligado a una vida ofendida, que lo constituye como memoria histórica. A una vida ofendida, a una vida humillada, a una vida eh, olvidada, a una vida herida. Es decir, el que resiste, resiste desde la herida, no resiste desde ningún lugar, resiste desde un dolor de la herida que constituye eh, el preferir hacer o no hacer algo. Y pienso que es inseparable entonces esas dimensiones del desmontar productivamente eh, los dispositivos de aquello que constituye el dominio a resistir. Es decir, desmontar analíticamente, desmontar afectivamente los dispositivos sobre los cuales uno, saberes o poderes sobre los cuales resiste. Y del mismo modo me parece que es inseparable ahí resistir de fabricar alguna dimensión de la disidencia, disidencia vital del sentido, disidencia de las prácticas, disidencia de los modos de vivir, y ahí se mezcla una palabra al mismo tiempo activa y peligrosa la prudencia, que es que donde hay, decide, donde, donde hay un acto de fabricación de disidencia, hay un acto de producción de sedición. Es decir, sedición como un pensamiento político conflictivo, nunca del consenso, y capaz de una distorsión de la naturaleza de las cosas y de las gramáticas del poder. Quiere decir que cuando uno piensa históricamente el concepto de resistencia, hay un preferir no hacer, un preferir hacer, un liberar desde una herida, una vida ofendida, humillada, un desmontar analíticamente dispositivos de saber y poder en ese dominio de la memoria histórica, y fundamentalmente un fabricar disidencia del sentido y de las prácticas vitales que se reúnen con el problema de la sedición. Y me parece que ahí donde pasa la sedición, entra en riesgo o eh, entra en, eh, en una dimensión de conflicto la prudencia. Prudencia y sedición están dentro del de difícil movimiento del concepto de resistencia. En tanto que si la sedición tiene como problema las gramáticas del poder... Eh, y la distorsión de la naturaleza de las cosas, la sedición parte de una indignación. Esa indignación podría estar vinculada a esa vida ofendida, a esa vida humillada, podría estar vinculada a esa herida de fondo. Y me parece que de algún modo los grados de libertad que la sedición pueda abrir, tal vez sean distintos a los grados de libertad que la prudencia pueda abrir. Pero me parece muy interesante que Diego ubique también en su percepción y en su lectura de Spinoza muchas veces, la relación del resistir eh, con respecto a la prudencia. Y sin embargo uno ve muy poderosamente que el resistir es también está muy vinculado a la sedición histórica, es decir, a la indignación que da lugar a algún grado de libertad. Parto, parto de esa idea del último... Foucault, que podría ser complementaria perfectamente a, a una posible lectura de la ética de Spinoza, que es que las prácticas deliberadas de la libertad son finalmente una práctica de la sedición. Y finalmente, si las prácticas deliberadas de la libertad están en torno al acto de resistir, eh, la idea de sedición está una y otra vez pasando por allí en el lugar complejo de resistencia a prudencia, de ese par con el que sin duda acuerdo para cualquier práctica política y para cualquier práctica de la construcción que recupere la memoria hacia una acción transformadora. Entonces pensaría que eh, ahí hay un tema realmente que también comparto con, con Diego en algún momento en el, que, en el que él recupera para pensar lo común en la noción de democracia, la idea de de una democracia extrema que contenga a su vez un elemento de transformación que está ligado a la, a la condición de sedición, sin lugar a dudas. Es decir, una democracia que se pretenda transformadora contiene a su vez no solo la prudencia de la posibilidad de configuración de una memoria institucional, sino también la sedición eh, interna en la asociación cooperativa a un Estado. Y lo pienso allí en la asociación cooperativa a un estado a propósito, porque me parece que es importante entender que esta idea de resistencia no se da en general, nunca puede ser pensada de manera abstracta, es siempre materialmente histórica y está determinada en la condición de nuestras modernidades, por más que nuestro Occidente democrático se reconozca como capitalista y colonial, siempre están ligadas a una idea muy precisa de qué hacemos con esa modernidad que supone el nombre del Estado al mismo tiempo, y que en el, y bajo el nombre del Estado y bajo la asociación del Estado, la sedición solo puede ser interna a la condición del Estado y no contra el Estado. Eh, en ese sentido, entonces, comparto que estamos en un difícil producir actual, donde domina un producir para la muerte me gustaría llamarlo así, ¿no? Un producir para la muerte que, que, que me parece que es dominante, ya sea cuando domina la ingeniería social de nuestro pasado político o cuando dominan formas del poder de la virología contemporánea. Un producir para la muerte está en la escena de esas dos condiciones, ingeniería o virología. Dos, dos dominios donde permanentemente parecería que la idea de sedición, la idea de resistencia son eh, extremadamente peligrosas. Bueno, partiría pensando eso, creo que hay una asociación entre estas palabras, entre estas palabras cuando uno las pensa, piensa en el concepto, y si quisiera ser muy potente, diría que la idea de resistencia contiene, como uno de sus elementos conceptuales, a la idea de disidencia, y que la idea de disidencia, a su vez resbala hacia la idea de sedición. Quiere decir que la resistencia me parece que es un concepto complejo que contiene esas vertientes históricas, sobre todo cuando uno las piensa anacrónicamente como memorias de momentos revolucionarios acontecimentales o como memoria de momentos transformadores de la historia, es decir, cuando las piensa en su renovación, positividad o producción de subjetividad. Pensaría esto como para entrar en calor. En, eh, en, digamos, no sé, bueno, más allá de, que, de lo de que Diego tenga ganas de decir, a mí me, me gustaría como eh, un pedido, digamos, ¿no? eh, esa, esa cuestión de la prudencia como, como intuición, digamos, ¿no? y la cuestión del la de la, seditio, de la sedición, eh, me, me gustaría también saber cómo, cómo piensan ustedes la potencia de esas nociones, pero también sus riesgos, ¿no? Habría un riesgo, pienso en la prudencia como un gesto separado del movimiento de, de la resistencia, ¿no? Es decir, lo que algunos llamarían un realismo político que se erige como en un lugar de enunciación, que decide sobre lo posible, separado del movimiento mismo de lo posible. Y pienso que ahí hay una noción de prudencia que no es la que Diego plantea. Es decir, me parece que Diego está pensando en una prudencia inmanente al, a la resistencia, digamos, ¿no? Inmanente a un gesto que ya supone un riesgo, digamos, ¿no? Entonces pienso una noción de prudencia que puede derivar, ¿no? En una especie de postergación, ¿no? Eh, de, de una acción diferida, digamos, in, in, indefinidamente. Pero al mismo tiempo, la sedición también como una incapacidad de ser sedicioso con uno mismo, para decirlo brutalmente, ¿no? Y pienso como en esa tensión, ¿no? Donde hay un riesgo en una dirección y un riesgo en la otra. Solo quería agregar eso, pero no, no para, para obligarte digo, a responder sobre eso, sino para, para tirarlo también sobre la mesa. No, me interesa mucho ese tema. ¿no? Eh, yo diría, por oído, no creo que podamos demarcar los conceptos tan estrictamente, tan taxativamente, pero me parece que hay eh, una distinción entre la cautela y la prudencia. Me parece que la cautela es siempre una estrategia que alguien adopta cuando tiene algo riesgoso, entre manos, respecto a los poderes existentes. ¿No? El cauto significa eh, tener una, una, un dominio de la temporalidad del tiempo, de la cosa, porque estamos pensando la cosa en la temporalidad de la cosa, para, lo, para lo que adoptar una cautela porque eh, hay una fragilidad o hay un riesgo precisamente de aquello que se entra. Entonces necesariamente siempre que hay una acción política transformadora, la cautela va de suyo. Hay una prudencia, a la que vos, Ariel, me parece que aludía aludías, que es casi sinónimo de una adaptación a un estado de cosas dadas, ser prudente significa adaptarse, pero hay otra prudencia eh, que, es, que está subordinada a una potencia transforma de, de transformación, que es lo que, a la que aludía, me parece, Adrián, y que es la que, la que es interesante, como adopción por parte de una, de una política de izquierda en general, para la cual la prudencia nunca había sido un, un concepto, eh, digamos, por lo menos que pertenecía a su acervo. ¿no? Yo diría, la cautela, es siempre, la cautela es muy interesante porque la cautela es eh, tomar en cuenta que se enfrentan poderes, tomar en cuenta el poder del poder. ¿no? Y ponerlo al servicio de una potencia. Y la prudencia, a su vez, significa, ya no apunta a los poderes existentes, sino a aquellos con los cuales uno quisiera ser compañero y compañera, y que sin embargo, digamos, eh, eh, hay que entrar en interlocución. Entonces, por ejemplo, generar una, un acto de habla, un modo de, de hablar, que sea común, que sea eh, integral, que invite, es la prudencia del que tiene algo radical. Entonces, por una parte, la cautela preserva los poderes existentes, y la prudencia comunica, es decir, vuelve común a aquello que estaba localizado o inscripto por su radicalidad misma, en una, en una singularidad. ¿no? ¿Se entiende un poquito de esto? Entonces, me parece que las dos, los dos conceptos son fundamentales, eh, no como adaptación, sino precisamente como lo contrario. Y, no, y después, yo lo que creo es que también, recogiendo otra otra cosa que, que, que se planteaba aquí, que es la, el matiz que podría haber entre la resistencia y la disidencia, me parece que es muy importante, la resistencia tiene una larga historia, en realidad es la disidencia más. Creo que etimológicamente disidencia significa levantarse e irse. ¿no? Abandonar la sedia, la silla uno se levanta Pero para ser un disidente hay que haber pertenecido El Disidente es quien perteneció a algo A una ortodoxia Y rompe con ella Es decir, se vuelve un disidente La resistencia es una resistencia Algo que viene de fuera Algo, digamos, a una situación de opresión A una situación de dominio Que por lo más está consagrado En la historia de la resistencia Que llega por lo menos, bueno hay un derecho de resistencia que en, en algunas filosofías políticas podemos encontrar, por ejemplo Locke, ¿no? me parece que el, el filósofo político, solo que es un derecho de resistencia conservador, es el de los ¿Por qué? Porque se activa el derecho de, re, derecho de resistencia tienen los, los propietarios, cuando hay un poder constituido que toca las propiedades individuales. Activa inmediatamente un derecho de resistencia. Es decir, eh, por eso digo, también tiene dos caras el. el ese derecho. Pero eh, eh, la resistencia, cuando nosotros eh, mencionamos la palabra, pensamos, por ejemplo, en los en maquis, en la eh, resistencia durante la ocupación alemana. Resistencia es aquello que se activa cuando hay una opresión, me parece que este es el sentido que tiene la declaración eh, de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, es decir, que está consagrado el, la, la, el derecho a la resistencia cuándo se produce la opresión, cuando hay una, una invasión extranjera, que es el caso de la ocupación por parte del de, de, de, nazismo de París y de Francia en general, o eh, cuando hay un, un gobierno ilegítimo, por lo que fuera, por ejemplo, entiendo que nuestra propia constitución eh, consagra el derecho de resistencia ante un gobierno de facto, ¿no? Es decir, que la ciudadanía no tiene por qué obedecer a un gobierno ilegítimo de facto. Ahora, el problema está en cuándo, la gran discusión es cuándo un gobierno o un acto de gobierno es ilegítimo. Y nosotros nos ponemos en la posición, ahí lo veo Severino Giovanni, en ¿no? la posición anarquista siempre lo es. ¿no? Eh, en fin, si vamos a una posición formalista o una posición joveciana, nunca lo es. Eh, ahí, ahí está la, la, la, la discusión que me parece que es fundamental. La disidencia, por lo demás, tiene que ver con la religión, con la política, por supuesto, con la filosofía. La disidencia es un gesto eh, que también es interesante cotejarlo con el concepto de deserción, porque la deserción es, fíjense que eh, eh, las acepciones que en español que tiene, o en castellano que tiene para la palabra deserción, remiten inmediatamente al ejército y a la escuela, ¿no? se habla de deserción escolar, se habla de deserción de un ejército. Significa abandonar algo, abandonar un territorio. En cambio me parece que es posible pensar la disidencia, creo que, creo que eh, Ariel lo decía recién, como un texto interno eh, a, a, a, un, a, un, a un común, a una comunidad, para producir efectos en, esa, en ese territorio es como o la propia resistencia, es como me, me parece que es más interesante. A mí, digamos, todo el tema de la, la filosofía espinosa, me parece una filosofía de la disidencia, digamos, que tiene un contenido político, al igual que es su política, tiene un contenido filosófico, porque me gusta asociarlo a una, eh, a una imagen de Lucrecio, en el libro sobre la naturaleza, donde me parece que el libro de la parte 2 comienza diciendo que hay eh, eh, eh, diciendo algo así como que, que agradable que es estar en tierra firme y ver que una nave llena de gente se va a pique. Lógicamente, Lucrecio no es un sabio que le gusta ver que la gente se ahoga, tiene que está haciendo una metáfora, está pensando en la filosofía, ¿no? la tierra firme, la tierra firme, la filosofía, en tanto que el mar de alguna manera es, bueno, la fluctuación o, o la incertidumbre de las pasiones de los muchos que viven o malversan su vida de mal modo, de los no filósofos podríamos decir eso. Bueno, dicho esto, y si tomáramos esta metáfora como fondo, diría que con Espinoza empieza una idea de la filosofía en la nave, no en la tierra firme y que la disidencia se produce en la nave, es decir, en el mar abierto. Por eso es una filosofía política en un sentido radical. Entonces, los efectos políticos de la, de la disidencia, yo creo que la disidencia teórica y de la disidencia práctica, también de la disidencia ética, ¿no? Porque yo creo, si me, si me preguntan, la, la forma última de la disidencia es la ética, es decir, el modo de vida, un modo de vida descentrado de una subjetividad Hegemónica. Bueno, tanto la resistencia como la disidencia lo son con relación a un sistema de dominación o por lo menos un sistema hegemónico. Algo que está planteado, digamos, con, con, con un poder a poderes establecidos. Eh, con la forma de vida, me parece que no hablaría de una forma de vida resistente, cuando es el caso de individual o cuando es ética, sino de una forma de vida disidente. ¿No? Eh, y en ese aspecto, me parece que si es muy apropiado lo que planteaba Adrián del vínculo entre disidencia y sedición, me parece que también podemos pensar una disidencia sin sedición. Una disidencia que se disloca, una disidencia que es un hueco, digamos así, y que no produce más. No sé cómo, por lo menos la sedición lo pienso como un movimiento interno a una ortodoxia, que produce una ruptura y, por lo tanto, una regeneración de otro modo de aquello de lo que se pertenece. Pero que siempre es colectivo. Resistencia y disidencia son conceptos vinculados pero con matices, indudablemente, creo que lo que tienen en común más fuerte es que son acciones políticas o acciones de pensamiento por relación a un sistema imperante, por decirlo así. Eh, solo que la disidencia es una acción contra un sistema imperante al cual se perteneció en algún momento, hasta ese momento, en tanto que la resistencia no necesariamente así. Es muy interesante ver también otras palabras u otros conceptos que eh, designan y que, y, que, y que cobran una renovada actualidad, incluso en esta coyuntura, me parece a mí, de, la, de lo que ha producido entre los seres humanos esta circunstancia de muerte, por decir así, o, o de amenaza de la muerte, ¿no? Quizás una de las formas de la resistencia en un sentido estricto más antiguas, que tenemos en la literatura conceptual, por decir así, es un concepto sobre el que han trabajado mucho algunos filósofos como Máximo como Cachari o el propio Agamben, que es el concepto de Catejón, mm. es un concepto que está en la, en, en, en la, yo no me acuerdo si en la Carta de los Romanos, en cuál de ¿La las escrituras, en la Carta de los Romanos de San Pablo, que consiste precisamente en una demora, en una retención, eh, en una resistencia a la imposición o a la venida del anticristo, digamos, metafóricamente sería lo que ustedes quieran pensar, ¿no? El catejón me parece que es un concepto muy interesante de, de pensar, en este momento en particular en el cual creo que me gustaría introducir la idea de fin del mundo. Que estamos en el fin del mundo o ante el fin del mundo, por supuesto, Fin del mundo no significa que se acaba todo, ni que se destruyen las cosas, sino un mundo en sentido, si ustedes quieren, filosófico o fenomenológico o arentiano mismo, lo que había entre las personas. Creo que estamos en el fin del mundo eh, entrando a una condición, si mundo es lo que nos hace humanos, seres humanos, concepto complejo también, me parece que estamos entrando a una condición post-humano, a un post-humanismo, como lo quieran llamar donde no hay, eh, ya no, probablemente ya no hay mundo, ¿no? Esto, esto puede ser pensado también como, eh, como, como, como nuevas posibilidades de dominación y nuevas posibilidades de resistencia y de disidencia. En general la distancia de los cuerpos, me parece que los otros vistos como portadores de amenaza de muerte, no solamente los otros y las otras seres humanos, sino también la naturaleza misma, eh, creo que va a plantear nuevas formas de la política y de la resistencia, y por supuesto nuevas formas de dominación que están indudablemente en curso. Y después, algunas otras más clásicas, pienso por ejemplo en la idea de, eh, de dejar de mm, servir voluntariamente, me parece que en Etienne de la poesía hay una filosofía de la resistencia y de la disidencia, me parece que está el cruce ahí, o una experiencia como la de Zoró, la desobediencia Civil, que son formas pacíficas, no violentas, de la, de la resistencia, y que todas ellas pueden irrigar, por decir así, la imaginación política en momentos en, en los cuales, como este, está en curso una, una forma de dominación de los seres humanos, de las singularidades, de las rarezas, eh, formidable. Y entonces me parece que la alianza con los compañeros y, los, y las compañeras de... Toda la historia que han pensado contra dominaciones dominación es, es fundamental. Digo, en relación a eso, y para, para darle la palabra a Adrián, eh, pensaba justo, venía, venía un poco pensando, como casi diría un problema ontológico que atraviesa disidencia y resistencia en este sentido, que es la relación entre lo común y lo singular. ¿no? Mm. Es decir, entre esa singularidad como forma de encarnar de manera rara lo, la, la comunidad de capacidades, la comunidad de dolor que ustedes mencionaron antes, la comunidad incluso de sorpresa, de perplejidad ante lo que pasa, y al mismo tiempo ese común que le debe a esas singularidades su, eh, su propia construcción como común, digamos, ¿no? la capacidad de la construcción de, un, de una comunidad, de un, de un común. Y que, y que hay una relación, me parece paradojal, inescindible, digamos, entre singular, lo singular y lo común, que, bueno, recién arrojaste como una, como una pista, sí. digamos, ¿no? Un escenario político este hostil a la singularidad, digamos. ¿no? Sí. Pero por sí. lo tanto también hostil a lo común. Una cosita muy, muy breve, Adrián, y ya te doy. No, pensaba, en relación a ese, que es un tema absolutamente fundamental, pensaba, eh, digamos, que ustedes toman ese tremendo libro que han escrito sobre eh, San Max, sobre Max Stirner, lo toman de Emma Goldman, digamos, el, la, la idea de la, de la casa de los perros perdidos, los perros vagabundos, no sé, y Emma Goldman se le atribuye la frase no es mi revolución aquella en la que no pueda bailar, aunque no sea de ella, parece que no es de ella, pero no importa, pero yo diría, no es mi revolución aquella en la que no pueda ser singular, en la que no pueda cultivar mi rareza, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y yo creo que ahí... Eh, eh, Pensar lo, el, el, el derecho a la rareza y la construcción de lo común como mancomunadamente es absolutamente fundamental. Buenísimo. Bueno, eh, hay, hay una construcción que enebró Diego potente entre el derecho a la resistencia, cuando lo trató como tal, la sedición de los hábitos o de las prácticas al plantear eh, una asociación posible entre la disidencia, el que abandona la silla, tarea que hoy parece difícil, abandonar la silla en, en estado de terror a los otros y de sustracción del mundo, para también continuar con esa idea. Y ahí queda un tercer pie que está en el debate de toda una de una tradición moderna, que es el, el, el problema de la libertad política. Digamos, derecho a la resistencia, sedición de los hábitos y libertad política parece un tridente que está, en, está enhebrado, conectado, ¿no? De algún modo, antes de, de este movimiento en el que Diego entonces volvía a matizar la condición de disidencia, sedición, resistencia, tratando de establecer que a su juicio disidencia era como muy antigua y anterior, incluso a la condición de resistencia, tal vez para ser pensada. Cuestión que eh, es, es importante nuevamente insistir, tal vez allí, que cuando imaginamos el abandonar la silla, o el resistir sobre algo al que uno pertenece, resulta muy difícil no, no pensar esta tensión entre lo singular y lo común. Ya, la pertenencia a un grupo y la singularidad que de alguna manera opera frente a este grupo, abandonando la silla o formando parte de lo que es común a una memoria, una práctica, a una relación. A mí, a mí me, resulta, me resulta, sin duda, aunque reconozco eh, que po es posible históricamente distinguir la herencia entre una y otra palabra con su peso conceptual, disidencia de resistencia. Mm. Sin embargo, eh, sigo viéndolas en la trama de, de la construcción de Occidente como como dos, dos dimensiones que componen eh, un elemento del pensamiento ineludible e inseparable. Por eso siempre imagino que resistir es a, aceptar que hay una batalla primera, que es la batalla ante una determinación teológica de pertenencia. Eh, pero ahí abandonar la condición teológica, de pertenencia. La idea del mundo de pertenencia para defender un irrestricto grado de libertad, de pensamiento, de práctica, supone también una cierta dificultad respecto de ese común. Es decir, abandonar la silla supone una cierta dificultad respecto de ese común que siempre se presenta en algún lugar como una dimensión teológica de pertenencia. Por lo tanto, yo pensaría ahí que en la modernidad es ineludible la, la condición eh, teológico-política inseparable, esa relación constituyente, esa trama sobre la cual la disidencia se hace contra esa pertenencia al común que es siempre de una naturaleza teológica, y por eso me parece bien pensar el catejón eh, en la carta a los romanos de Pablo, porque me parece que ahí hay una, una idea de la buena nueva mesiánica, ¿no? que, que invita eh, a pensar una renovación de un tiempo nuevo frente a la caída de un otro tiempo. Sin embargo, cuando uno revisa los viajes de Pablo por el Mediterráneo, esos viajes pastorales, llamémoslos para pensarlo contemporáneamente, esos cinco viajes en los que anuda mar y tierra, y digo mar y tierra para tomar la idea de Lucrecio del naufragio, porque si hay alguien que está al borde del naufragio permanente de la comunidad es Pablo, en el conjunto de las cartas que escribe, eh, uno siente permanentemente que está a punto de fallar, que está a punto de quebrarse esa comunidad que intenta armar en el enlazado de sus viajes de construcción para la buena nueva y para la comunidad venidera. Eh, uno piensa permanentemente que a cada ciudad que interroga se le plantea un problema diverso y ese problema depende de la lógica no solo histórica de sus habitantes para la fe de la buena nueva, sino una condición fabulosa que Pablo ejecuta, que es la pregunta a cada quien sobre la singularidad frente a esta fe que arma comunidad, la comunidad de lo porvenir. Pongo el ejemplo de Pablo porque me parece que el Catejón eh, plantea ahí una tremenda, una tremenda zona de debate entre lo común y lo singular, y una importante, una importante experiencia histórica, si uno toma los cinco viajes de Pablo por el mundo asiático o el mundo griego amplio, asiático conocido, en el que básicamente está todo el tiempo nebrando la comunidad que pretende con la singularidad de cada ciudad y los problemas que cada ciudad le plantea. No es lo mismo la carta a los romanos que la carta a los corintios, ni ninguna de las otras cartas que construye, y cada discurso no sigue una lógica común, sino que interroga a la singularidad de esa ciudad. Me coloco ahí porque me parece que cada vez que uno intenta pensar qué es lo común, en el caso de Pablo en particular, tiene que tratar de unir las diversidades singulares de cada una de las ciudades que se le enfrentan con problemas diversos a la constitución de esa Comunidad de la Buena Nueva. Digamos, me parece que ahí la tensión entre el universo de una fe cristiana unificada frente a las singularidades disidentes de cada una de las ciudades Parece una interesante batalla entre lo común y lo singular para pensar un problema. Entonces ahí vuelvo a instalar la idea de que eh, la potencia constitutiva que Pablo intenta anudar eh, con su circulación por ese mundo griego asiático eh, y la positividad jurídica de fundar una ley para que sea común a estas comunidades de diversos, de diferentes, eh, incluso si quieren, eh, de divergentes de cualquier condición a este discurso de Pablo, me parece que ahí vuelve a unirse la relación entre la fabricación de la disidencia y eh, como, como marca de las configuraciones singulares de estas ciudades y fundamentalmente la construcción de la resistencia. Eh, hay algo que me parece ahí de una tensión fundamental a subrayar, ¿no? Y es eh, que toda la gramática del poder encuentra una retórica de la resistencia desde los cuerpos y afectos hasta las prácticas de relación hasta la producción de anomalías. Y yo estoy convencido que esa tensión entre eh, el convencimiento eh, que el poder intenta bajo cualquiera de sus formas y las anomalías de la resistencia son la batalla fundamental nominal entre lo singular y lo común. La batalla de tensión entre lo que las palabras generan en el hábito del convencimiento y de la fe y lo que los cuerpos, en virtud de la transformación de sus afectos locales, pueden o no aceptar bajo el convencimiento, aceptar bajo eh, las prédicas. Estoy pensando en ese movimiento de Pablo que tan poderoso es para la historia teológico-política de Occidente, ya sea porque Nietzsche tiene un solo problema, cómo dar vueltas a buena nueva, y esa es, la gran obra que produce, y porque Schmidt tiene un solo problema: volver a comprender a Pablo, para volver a comprender qué es el carácter teológico, político, del amigo y enemigo en esa lógica de la división entre las singularidades y lo común, universal, imperante. ¿no? Releía en este tiempo de Mar y Tierra de Schmidt ese texto sobre la pretensión de construir una historia universal a partir del mundo marítimo y terrestre, y veía algo interesante ahí para repensar la idea de la democracia griega. ¿Quiénes son aquellos insulares que entran en el mundo continental de la democracia? Y son fundamentalmente todas las anomalías disidentes que tanto terror le produce al mundo continental griego, tanto terror como el mundo asiático el mundo del Mediterráneo insular produce tanta fascinación como terror. De ahí que el extranjero eh, del mundo continental griego, y ese es un problema central en Geopolítica de Europa de Cachari, que lo citábamos hace un rato, ese, o en ese otro libro, Geopolítica de Europa es del 94 y el archipiélago es del 97, entre esos dos libros él trabaja ese problema ineludible para nosotros, que no hay un devenir uno de lo griego, que esa batalla de la unidad griega contiene siempre una enemistad de fondo que es constituyente a los mundos insulares, que provienen las anomalías de la construcción democrática. Coloco ese lugar en términos geopolíticos, tanto la geopolítica de Pablo como la geopolítica... Eh, del mundo del Mediterráneo, porque ahí me parece que la noción de común y singular entra en una tensión específica, en una tensión dramática. Como si, de alguna manera, la unidad de lo griego tuviese que aceptar, no solamente el terror asiático, sino que el mayor de los terrores está en que el hostis proviene de su propia comunidad. La hostilidad es interna a los habitantes de las islas. Es decir, el griego te, teme más al que viene de Creta y de Rodas en la historia continental que al fantasma asiático al que siempre debe y con el que siempre debe constituirse. Con esto solo quiero decir que la comunidad de lo griego es una comunidad que debe forzar algo frente a las anomalías y a las diversidades. Por eso uno podría decir que la historia griega también tiene esta construcción colonial, que luego genera un buen linaje con esa lectura permanente que Jader hace de lo griego. Y fundamentalmente genera un buen linaje con la historia europea como historia eurocentrada frente a la mirada de lo otro. Digo, ahí todo el tiempo me parece que geopolíticamente se produce esta relación entre singularidad y común. Eh, y me parece que cuando uno re, revisa cualquier comunidad, lo que encuentra, es fundamentalmente que los que son invitados a formar parte eh, pueden ser reconocidos eh, como otros, o fundamentalmente abolidos como tales, es decir, reducidos a lo mismo. Una de las ideas fuertes de Cachari en geopolítica de Europa, es que desde el mundo griego a la contemporaneidad, Europa tiene un problema fundamental, que es el encubrimiento del otro. Un encubrimiento que proviene de lo griego, que aparece en la tradición griego-alemana y que fundamentalmente se ubica para la lectura de América. Yo creo que ahí hay un problema entre lo singular y lo común. Mm. ¿Qué nos hace parte de un común? ¿Y qué de alguna manera eh, nos reduce en ese común a ser náufragos permanentes del Mediterráneo, náufragos permanentes de la mirada germana, náufragos permanentes de la mirada jesuítica, náufragos permanentes de un no lugar encubierto. Pensaba esto de una manera más amplia, eh, pero creo que la tensión entre singular y común es una tensión irreductible en tanto que siempre que pensamos la singularidad constructiva, expresiva, afectiva, productiva, la estamos pensando como una asociación que aspira a un común. Eso es lo que Pablo hace en cada ciudad que recorre, y eso es lo que de alguna manera en la tradición griega dice fundamentalmente Cachari en Archipiélago, es la tensión entre unidad y diversidad, la tensión entre la unidad pretendida y la diversidad forzada, encubierta, olvidada, solapada, que plantea siempre la metáfora de la partida. Hay una idea muy linda en Cachari, en Geopolítica de Europa, que dice, eh, vuelve a Nietzsche y dice, eh, más allá del bien y del mal, eh, los europeos siempre están partiendo de sí mismos. Y sobre eso podría leerse la historia de la circunvalación planetaria. Eh, partir a mar abierto, abandonar la Tierra, como si la unidad pretendida de la diversidad no fuera posible, no fuera posible constituirla ni en ninguno de los territorios, como si siempre fuera eh, la base del olvido del otro, del encubrimiento del otro, del solapamiento del otro. Bueno, en principio pensaría ese problema, eh, cuando leía, cuando salió tu libro, Diego, lo impropio, me gustó mucho el primer texto sobre sobre lo común. En, el, en ese momento estábamos discutiendo simultáneamente la meritocracia. Uh -huh. en, ese, en ese texto inicial aparece algo muy fabuloso al final, en el que recuperando la tradición uh, de Marx, de Sartre, vos llegabas a esta idea del, de la comunidad de los diversos. Uh -huh. Como si fuera un problema contemporáneo central nuestro, pero es un problema de difícil... Uh, reflexión en la larga historia occidental y sobre todo europea y los efectos de Europa sobre América. Porque ahí siempre aparece un otro encubierto, un otro olvidado, un otro degradado, como si la historia colonial griega se pudiera reproducir en la historia colonial europea. Quería plantear eso. Sí, temas o muchos temas, digamos, ¿no? Pero... Eh, lo, lo común es siempre una buena nueva, eh, lo común es teológico-político, en el sentido que no es fáctico, lo común no está nunca dado, lo que está dado es lo público, es la opinión pública, lo común es un, el resultado de un trabajo, lo común es eh, una opacidad, algo que no es transparente, algo de lo que no disponemos, Diría eh, que es muy interesante esta, esta contraposición entre lo común y lo público, porque lo público es la ideología, lo público son los medios públicos de comunicación. Eh, en tanto que lo común tiene por eh, origen lo singular. Lo común irrumpe a partir de una singularidad, en tanto que lo público puede ser... Eh, lo privado mismo. La opinión pública puede estar colonizada por lo privado y coincidir con ella, con, con, con lo que está privado. Entonces, desde ese punto de vista me parece que eh, pensar lo común y la singularidad como cosas que se copertenecen o que tienen una relevancia mutua muy importante, sin desdiferenciarla, digamos, o, o, o sin dejar de diferenciarlo por, por decirlo de algún modo, es eh, absolutamente necesario eh, políticamente, y en ese aspecto me parece que lo común también, esto no lo he visto casi en ninguna parte, puede ser eficaz para pensar la universidad. En vez de pensar una universidad pública, o la universidad pública, pensar una universidad común. ¿Qué significaría la universidad común? Y salir de criterios absolutamente cuantitativistas, por decir así, y de un conjunto de que se repiten que son muy importantes o que han sido muy importantes y que hoy necesitan su renovación y para esa renovación el concepto la universidad como comunidad o sin comunidad sería como una cosa digamos que no está simplemente ahí sino como algo a lo que se llega de, a, a donde llegan los diferentes desde todo punto de vista diferente también el económico no eh, Lo común no es la ley, que es lo que está dado, que es lo público, sino precisamente la, la libertad, en un sentido paulino. Me parece que Pablo es el pensador de lo común exactamente en el sentido que vos, que vos lo dabas, ¿no? Eh, nunca lo común está a disposición, lo común es, el, es una tarea, es una tarea, y que no tiene que ver con estadística, y que no tiene garantía de prosperar. Lo común es siempre pasible de pérdida, por eso me parece que algo que mencionaba Ariel al comienzo, eh, la, la, la dimensión política de, de la actitud del que sabe perder, ¿no? Saber perder, no solamente en el sentido de ser buen perdedor, ni fundamentalmente en el sentido de ser buen perdedor, sino de aquel que sabe que las cosas son impropias, no son propias. Saber perderlas, dejarlas ir, ¿no? Tanto las cosas del pasado como en las cosas, en un sentido estricto, hay un, hay un poema maravilloso de Elizabeth Bishop, no que se llama El arte de perder, y que alienta a perder algo todos los días. Bueno, esa sabiduría de la pérdida, en el doble sentido de la palabra, me parece que es eh, fundamental en el gesto político de la resistencia y de la, y de la disidencia que procuran construir lo común. ¿no? la construcción de lo, de lo común, que perfectamente puede tener, llevar el nombre antiquísimo de democracia, ¿no? palabra en, en disputa, palabra que, eh, digamos, incorpora la, la, la, la fractura, la ruptura al interior de sí, digamos, la contienda no es entre democracia y antidemocracia o no democracia, sino por el, por el sentido mismo de la palabra, no hay quien no se diga democrático. Sin embargo, entendemos cosas diferentes, hay un, hay, un, hay un desacuerdo en la palabra democracia, y creo que es una palabra que, a no resignar, creo que es una palabra como tantas otras grandes palabras que acompañan a la humanidad desde hace mucho, mucho tiempo, y de renovar y llenar de sentido permanentemente. En este momento mismo, en la Argentina, me parece que es una palabra que es completamente fundamental, y quisiera incorporar también a, a, a, a, a la conversación en relación a la construcción. Una, porque apareció la palabra libertad, una viejísima palabra, una viejísima aspiración política, eh, y que es uno de los tres conceptos consagrados por la tradición revolucionaria, ¿no? que es la noción de igualdad. Me parece que en esa digamos, en la construcción de lo común que no resigna las singularidades, me parece que reconoce por, o las libertades, reconoce por condición eh, necesaria, aunque no suficiente, la igualdad. ¿no? O dicho de manera un poco brutal, no hay libertad si no preexiste a ella una igualdad. Lo que se llama libertad sin igualdad no es más que un sistema de dominación, no es más que prepotencia. La igualdad es la condición de posibilidad de la libertad. Dicho más brutalmente aún, la justicia social es la condición de posibilidad de cualquier liberalismo. Si por liberalismo entendemos el sistema de las libertades, es decir, pensar lo que se quiera y decir lo que se piensa. El liberalismo es político, por eso el mayor obstáculo del liberalismo político, tradición que, de la que tampoco, debemos, que tampoco debemos resignar, es el neoliberalismo, que con su... Sistema de dominación no solamente estropea la justicia social, sino estropea el liberalismo, ¿no? Podría decirse como, haciendo un contrabando a lo que alguna vez dijo John William Cook, los liberales somos nosotros. Los liberales somos nosotros, ¿no? Bueno, eso me parece que es fundamental y creo que la, la, la cuestión de la igualdad que sigue siendo una cuestión maldita. Ahí, la, la igualdad es lo intolerable mismo, es el hecho maldito de la sociedad, y que es transversal no solamente de las clases dominantes que no pueden pronunciar siquiera la palabra, que a lo sumo llegan a hablar de reducción de las desigualdades, ¿no? sino también en las clases populares, ¿qué pasa con la igualdad? Hay algo, hay algo eh, una fibra profunda, por lo menos en los seres humanos, que tiene que ver con una, una dificultad con esta palabra. Y, y yo creo que es una palabra eh, absolutamente central para, eh, para pensar la democracia. Es decir, no hay democracia sin igualdad. Esto lo sabían también los griegos, ¿no? La reforma de Fialtes y de Pericles era la igualdad material eh, que hace posible la igualdad de palabra. Digamos. La tradición democrática, si la tradición liberal eh, es la, el combate a la libertad de palabra, la tradición democrática es el combate por la igualdad de palabra que hace posible su libertad. Esto significa que en la asamblea, en la BULÉ, todos, cualquiera sean, cualquiera sea su género, su condición propietaria, su locuacidad, su instrucción, cualquiera tiene el mismo tiempo material de uso de la palabra. Bueno, de, de algún modo entonces... Eh... Esto que empezó como una conversación sobre la disidencia y la resistencia, como dos modos de, o bien oponerse, o bien separarse a un mandato, un destino, alguna trampa, un determinado sistema de valores de dominación, o incluso una propia inclinación que llevaría el nombre de servidumbre voluntaria, eh, es eh, una forma de separación, que a su vez es inseparable, y disculpas por el trabalenguas, de una forma de reunión, es decir, de una apuesta a volver a encontrarse, de una apuesta a reunirse en la exploración de posibles, ¿no? en ese, a zambullirse, no en el mar, sino en el barco, como decía Diego, ¿no? eh, a un común sin garantías, ¿no? a un común que, que sigue requiriendo volver a ser apostado, ¿no? este, y y me parece que bueno, que algo, algo de eso, digamos, pero mucho más seguramente eh, apareció en, en esta conversación, que bueno, agradecemos enormemente. La verdad que eh, me siento un poco más alegre que al comienzo, creo que eso es una buena señal. sí No, yo también muy agradecido a Ariel, a Adrián, porque siempre, digamos, la conversación con ustedes ha sido muy estimulante para mí, esta oportunidad de, bueno, un poco de hacer una, un circunloquio sobre a partir del tema de la resistencia a, hacia todas las cosas, y también a Nahuel por, por el trabajo de, digamos de que, que hizo posible esta, esta vinculación a distancia. Muchas gracias Diego, gracias Nahuel, y gracias Ariel por la convocatoria de reunirnos en el espacio común ¿no? de estas singularidades. Y viste, con un zoom de 40 minutos te hacemos un programa de filosofía, yo qué sé. <risa> Está muy sí. bien. Así que bueno, un gran abrazo. Eso está muy ¿Está bien, bien para este tiempo. Chao, chao. Chao, chicos.